Sequeme tlaca o mocasque oxelados de Yenatl o almoslatic o kitake nikin ni quien Jesús machotezco que y o San matiánixan o o no yaquesin celti y Jesús o moca, pero sequeme barco tiene pueblo de Tiberias o alaje cerca de un lugar cano en pan satépan señor o que macac sin Dios. Igual ni kintlaka, o que un macaque cuenta, ni Jesús machumpa oyeca, ni un o tres escoges y te seques barcos no y que para Capernaum, o que te moton Jesús. Ni cuago en Jesús, y te chuxelados de Yenatl, o que el whisky, la Iwan que y guan Jesús o que y pamela na mechilvia. Namegua me amo porque me lava aban queo macacas cuenta ne sino porque una mechla macaca y Juan amo si te quipanoca por tlami sino si te quipanoca machqueman tlami y Juan katlesmachkeman que te catles ne machqueman ne la mecha por ni con echual titlan que no papan Dios y Juan Jehová no Tlan tik chiwaske para matik dios kineki. Jesus o kenangele. Yen yen tlam dios kineki shik chiwaka. Yeh kineki shinesh nil tocaka an neh por ken jehu nechual no kilwiske. Tlam milagro titechititis para matik ittaca iwan matimis Tlan milagro titechititis. Injawezkawit toweitahua no kikwak en pan catlehitoca maná necan tlawake. Dios o quien maca quien pan de ilhuicac para y Iguan Jesús o quien Y pan melasca na mechilhuia. Machem que no que maca quien pan de ilhuicac. Sino yen no papán pan catles quitemaca pan de ilhuicac. Porque en pan catles Dios quitemaca yen catles o de ilhuicac. Iguan kimaka maca nemilis quien maca nemilis pactlaca. y o Señor, si maca no chipañón pan. Juan Jesús o y en nen ni pan, katlenik tema ka A Akin wis no nahuak, macho keman tio si Iwan a tokas no macho keman amikis. Pero neyo na mechil huin na mehua, toke, macha toka. No chten katlenopapan, kimonekiltis, kiltis no nahuak, neni ken recibiros, iwan machniki Porque macho nival temok de para nik chihua sino para nichivas chivas tlankineki neki un hecho altí no papan un hecho amo manik polo ni un se de noche sino kineki manikin yoliti y techneka sa porque no papan un hecho altí tan que ni quienes ni en dios y el tocas que agua catle Iwan kineki mani kinjoliti y techneka sa y katlan cantónele. Ikuakoni en judiote, ope mukualan de Jesús, porque oquito. Nen ni pan katlejo ni waltemok de ilwika. Iguan oquito amo yeñin Jesús y conen José. Tejo ante ni papá ni mamá. Ken nikitan kitan ni waltemok de ilwika. Iwan Jesús o kimilwe. Amo si kualan katlas entre Ma welis tlákatl huiz no san por diez Si no sañen no papán, katleho que ke hueliz kichigua sa ma huiki no náhuac. Iguan nenik texneka saía katlán curito en profetati. Dios kin noctin. Ikonkene, noctin a kimme kikakiske no papán, iguan keumakas kesküenta cuenta kimmachtia no Amo quitos nequi yo quita no Dios. Sino san yenne catle uni guala, canye kaki. Yenne Y pamelaka na mechilguya. Akintlalentuca nonawa, ki milisle catle machkeman tlamis. Nen ni pan catle niktemaka nemilisle. In ya na no kikwake en pan maná ne kan tlawaki. no kikwake pan o micke. Pero aquí me quikuas que en pan catlegual temo de ilwikak machmikisque. Nen ni pan catle nick temaca nemilisle igual temo de ilwikak. Aquin quikuas in pan yolitos no chipa. In pan catle nick temacas quitos ne ki yen no para tlal nakayo. Iwanik temacas para maquipeca nemilisle nlaltikpaktlaka. Iquakon incutióte no entre Yehua. Que ni kinyin tlakat nakayo Jesús o kimilwe. Ipa melaka na mechiligwea. Tlal na mehwan aman que no tlal nakayo. Denne kat ni ni koniske nueso. Machan Akin kikwa no nakayo iguan koni nueso. Kipia ne miliste kat machqueman tlamis iwan guan neni liti si techneka Porque no tlal nakayo nyom Iwan nueso nuestro, melawak me laoac, la iwan Aquí en Kikuanotlalnacayo, y iwan nuestro, que tu katlehu que no nahuac, y iwan es nica y nahuac, y no papan, que te jonechual que miliste, nuiki, aken más seguía, nuiki yin pan, que de iluikak. y guanyin pan, machkin pan, que te jituca Iguan más que o que cua pan, yehua no A quien pan, yolitos no chipa. Jesús o que más te de yin tamantle, un paca pernaún, y te pan de yen judiotin. Ni cua que con catlejonemia que entlacas, Jesús o que toque. para se, huelis que o macas cuenta. quien huelis que o cuenta. Pero Jesús o que cuenta, ni que tlacas, macho que huelitaque, que estlan Iguan yeh Anqualani por tlan na mechilwia, tlan anki yekoske kenee, tlan na mechwa na nitlagat, nitleko sirwika ka Se tlagat y anima y nyon ki makane itlal nakayo. Itlal nakayo ki paleiwia, tla ki No tlatol katle yon na mechilwi amech makane milisle, ikonke ni anima se tlagat ki makane milisle itlal nakayo. Pero kate se kime de a katle nechnel toka. Jesús, yo que de aquí me amo o tan y igual a quien y igual Jesús o kisto. Por un igname me que machaca tlaca te vuelis tlanopapa no que que Decis, cuacón, tlaca, catles o y Jesús, o que casque, igual machoqui, o Y cuacón Jesús, o que mil hui, más y ni o un machoqui, No es que namé, Simón Pedro, o kinankili. Señor, ¿a qué no se inau actiasque? Te sin miliste, tlamis. Igual te guanyotig neltocaque, igual yatigmattoca y nique te sin tota sin Dios, catles yolito. Igual Jesús o quimilwe. una mechpespe en que namejuan na más na latin y guanamome. Pero se amejua y tequipano diablo. Jesús su tatuaya de yen Judas Iscariote y telpochin simón. Porque esa te que te Jesús, mas que huyeca sedi y emastracte iguanome ni mumachitizkawa.